<risa> Hemos vuelto a seguir con mi siguiente parte de Minecraft Sergio. En verdad es que es que, es que <risa> no sabéis lo que ha pasado. Es que en verdad he hecho mi vídeo, uh, pero al tiro. Primero he hecho el primero y todavía estoy en el mismo sitio. Eh, y ya, he tardado. Eh, he tardado hasta la noche. Antes era de día y después era noche. Que ahora es noche. Y tengo que. quedarme callado. Eh, para no despertar a los vecinos. ¿O oh, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Da <ríe> igual. A ver, vamos a hacer mi casa. ¿Por dónde llego? Vale, por aquí. Por aquí hasta... Ah, no. Anda, chaval. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Voy a quitar este árbol para que no estorbe. Y esto hasta aquí, hasta el lado de la tierra basta esta. ¿Vale? Chaval, a ver. Ahora tengo que tirar la tierra después. Vale. Voy a quitar todo esto para hacer el suelo. ¿Pero por qué? A ver. Ah. Anda, me he dejado la mesa de trabajo en el otro sitio, chaval, me he dejado la mesa de trabajo, da igual, ya me he hecho otra, a ver, a ver cuánto tardo para esto, a ver, venga, venga, venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga señor, venga venga señor, venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga Venga venga venga. venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Jolín. Pero cuánto voy a tardar para esto. A ver. Si me creara una pala. Pero es que no quiero. No quiero una pala. A ver. Porque me voy a gastar la madera. Y ya me la, está, la, eh, la me he gastado cuatro. A ver. A ver. El suelo aquí. Papapam. Papapapam. pa A ver. ¿Qué? Ya se ha acabado la madera de aquí. Así que voy a coger esta. A ver. ¿Qué? A ver Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Y ya está El suelo ha terminado ¡Ostras! ¡Necesito más madera! ¿Cómo? Pero si he cogido un montonazo Chaval Necesito más madera Pero ya, ya, ya eh, si he cogido un montonazo. Y... venga, venga. Ah, no, ya está. ¡Oh, me hacer esto! No quiero, no quiero. Es que... Ah, mira, con lo de esto de la tierra de antes puedo tapar este agujero que explotó el creeper. Esto será un puente, para pasar. Pam, pam, pam, pam, pam. Con la tierra que me he hecho. Es de tierra y es muy aburrido, pero... Es que no tengo eso suficiente. Vale. A ver. Pero padres todo va a ser de tierra. En verdad es, es súper tontería, pero <risa> no sé. Vale, ya está. Espera, ¿no? está? A ver, está aquí Está aquí Ser mi cama y este, es este vale, ya tengo dos, ya está, ya acaba toda la tierra. mejor voy a coger más para intentar de tapar esto, ya está a ver y si a ver voy a coger más madera porque no voy a oh. okay. venga, venga, venga, venga bingo bambo, venga bingo bambo, venga bimbo bambo. Ah mira, ya está. Venga, pepita, ¿para qué quiero pepitas? Para perder mi orito Me encanta el oro El diamante es una tontería Vosotros pensáis en el oro Bien yeah. oro oro oro oh, oh, oh, Oro Oro Oro Dios susto. ¡Oh! Mi Mi última oveja. Y otra para comer. Vale. Esta y esta para comérmela. Y voy a tirar su lana. Esta. A ver, tengo hambre y me voy a esto. Vale. La manzana. Y Me voy a dejar también esto. A ver. Pam. Vale. Que yo no quiero esto. Ale ale ale la marimorena, morena. a la noche buena. Ale arre, ale la marimorena, morena. Ale ale que la noche buena. Ale ale ale que la noche buena. ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Mira! A ver... Cuando se me acabe voy a coger ese... Y voy a ponerlo en el último sitio... ¿Vale? Tres... Cuando haga tres paredes... ¡Ya! Tengo suficiente... ¡Oh! ¡Anda! ¡No, no, no, no, no, no, no! no no. ¡Venga! Ahí voy a poner un sitio para la puerta. Voy a poner la mesa de trabajo eh, de mi casa. Aquí. Vale, y. ¡Ostras, chaval! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡POR MI CULPA HE perdido MI ORO, CHAVAL! Pero al menos tengo otra H. De he puesto. Y voy a usar esta. Chaval, no vea, no vea la de cosas que podía ser de oro. Yo me voy a coger otra vez el oro, chaval. Porque no vea, no vea, no vea, no vea, no vea, no vea, no vea, no vea. No vea, no vea, no vea. No, no, no, no miráis cuánto hora hay. ¿Vale? No lo miráis. Que es trampa. <ríe> voy a poner un cofre. No, voy a poner dos. Que la noche buena. Abre, arre, arre, arre. La marimolena, ale arre, arre, arre, Que la noche buena. A ver, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Y ahora que puedo hacerme todas las armas enteras, me voy a poner estas. La mejor es el oro que el diamante, el diamante es el peor es de noobs, el diamante y el oro es el mejor Shh, sh, sh, sh. es el mejor, el oro, el oro es el mejor, el oro es el mejor, oh oh el oro es el mejor, oh, oh. El oro es el mejor. oh, oh. Ah, de rapidez, vale ajustes a usuarios de paras, de semanas y lames. Ah, no, eso no. Eso no lo necesito. Vale. Voy a poner aquí la puerta. Pam. Y. A ver. Pam, pam. Pam. Y. Pam. Ya está vale ahora tengo que poner esto ya está ale ale ale La madre. ale ale ale vale se buena. A ver. Voy a poner esto aquí. Y ya está. Espera. Olha... Vale. Vale, Sombra Beto. Cuando terminemos la casa, vamos a quitar el vídeo y seguimos también en otro. Para hacer una cosita que os va a gustar un montonazo. En otro mundo vamos a hacer un castillo, pero yo no sé cómo hacerlo. Y antes lo voy a mirar en internet y después lo voy a hacer. ¿O ¿Os sombra Vale. Pues cuando termine la casa vamos a hacer eso. Anda, mira, tengo hambre. Pues. Mejor voy a dejar ya de coger esto. Madera. A ver. Bien, ya tengo. Ah, no, faltan dos ahí de pared. Vale, una y dos. Ahora las paredes, los techos. Pam, pam. Venga. Anda. Se me acabó la madera. Jolín. Venga, ya. Dios que mareo Vale A ver Te llevo Anda se me, se me caí. caído Ay mira Va, me he caído otra vez vale venga a ver Tengo que coger más comida, chaval. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga. En la noche buena. Que noche buena. Que noche buena. La noche buena, la noche buena, la noche buena. Que en la noche buena.. MMM en noche buena.. Que en la noche buena.. Que en la noche buena.. Que en la noche buena.. yi... una noche buena.. que la noche buena.. la noche buena.. yi... la noche buena.. A ver. hacer toda la isla. Bye -bye. Oh. ¡Oh! ¿Qué es este equipo aquí? ¿Qué es este? ¿Qué es usted aquí? ¿Qué es usted aquí? Chaval. ¿Qué es usted aquí? A ver. Pero ya me puedo hacer eso. ¡Oh, ¡No, no! A ver. ¡Se está quedando pillado, pero mucho! A ver... Ya hemos terminado mi casa. Ahora, solo falta... Poner... A ver... Eh, poner mi cama... ¡Y listo! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Terminado! Hemos hecho mi casita... Pero todavía tengo que poner más cosas. Espera, tod tod todavía no voy a dejar el vídeo por hoy. Porque me faltan las antorchas y ya lo dejo. Papá, papá, ten ten ten. Papá, papá, ten ten ten. Papá, papá, ten ten ten. Papá, papá, ten ten ten. Papá, papá, ten ten ten. Papá, papá, ten ten. Para, para, para, ta, ta, ta, para, para, para. Ya está. La se ha apuesta. Así que... Si os ha gustado el vídeo, denle like. Suscribiros a mi canal. Y si queréis ver más... Bueno, suscribiros. <risa> Eso ya lo he dicho, hombre. Hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre. hombre, hombre. Vale. A ver, lo voy a poner en su y ya. ¡Ay! ¡Hasta el